Hay un mensaje poderoso que Dios quiere darte a ti en este momento, que quizá te sientes indigno de recibir el amor de Dios. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores, todos no, no somos dignos de la gracia que el Señor nos ofrece. Porque el pecado a todos nos hace trizas, ¿no? Todos, absolutamente todos hemos pecado delante de Dios. Se pagó un precio por, por amor y ese amor quiere hoy salvar tu vida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles a esta hora a través de esta plataforma. Esto es Daily Life Show, la práctica de la verdad te conecta al éxito. Les acompañamos desde Chicago, Illinois, mi esposo Joe Pellegrí, y quien les habla, Jessen y Pellegrí. Para nosotros es un gran honor, un privilegio compartir con cada uno de ustedes, allí donde quiera que ustedes se encuentren, les extendemos un abrazo caluroso. Y hoy, Joe, estaremos hablando de un tema muy, muy especial, hermosísimo, y es el amor de nuestro Señor, de nuestro Dios creador del cielo y de la tierra, cuánto ama al ser humano, cuánto ama a la humanidad, que él determinó que nosotros fuésemos redimidos por medio de su Hijo Jesucristo, de ese sacrificio tan extraordinario y asombroso como él dio su vida por cada uno de nosotros y es por amor, Joe. El amor tan grande que tiene Dios para ti y para mí es, de ninguna manera podemos medirlo. Hay un amor que es tan profundo, inexplicable, no podemos entenderlo, no podemos... Uh, detallarlo, ponerle un dedo y decir este es el amor, no, el amor de Dios es un misterio, es tan grande Totalmente. y es tan uh, hermoso de sentir ese amor de un padre que ama a los que pecan, a los que lo abandonan, a los que le dan la espalda a los que siguen otros caminos a los que son desobedientes Dios sigue amándolos Adán y Eva pecó comieron del fruto de la vida, del bien y del mal sí. otros lo llaman de la vida o de la muerte pero esa fruta que comieron los causó que pecaran y Dios lo expulsó del Edén del plan perfecto que él tenía para la humanidad los expulsó pero ¿qué sucedió cuando los dejó a la puerta del Edén le dijo vayan no nunca podrán entrar a este Edén pero los sigo amando estaré con ustedes siempre y eso es lo que Dios dice mire me, posiblemente tenemos una vida pecaminosa ahora mismo, posiblemente estamos apartados de Dios, pero el amor de Dios siempre está disponible a las personas que dicen o sienten que posiblemente no lo merecen. ¿Sí? Pero ese amor es para ellos, no es para los que se creen que son salvos, no es para los que no necesitan el amor de Dios, es para los que necesitan urgentemente un abrazo de Dios el Todopoderoso, el calor del de Padre, el amor eterno, inexplicable. Yo es que me recuerda la parábola del hijo pródigo cuando este abandonó todo, abandonó a su padre, su familia, su casa y le pidió la herencia a su padre y se fue y se la malgastó, la derrochó. Eh, diríamos que vivió de una manera pervertida, inmoral, alejado de lo que a Dios le agrada, la obediencia a Dios y la obediencia a su padre. Sí, se deleitó en todo de este mundo. Claro que sí. Él la perdió, sin embargo, el amor de su padre estaba intacto. Era incondicional, él lo amaba porque era su hijo. Ahora bien, hay un mensaje poderoso que Dios quiere darte a ti en este momento, que quizá te sientes indigno de recibir el amor de Dios. Dios te está esperando con los brazos abiertos y él quiere decirte, yo te amo, vuelve, vuelve a mí, vuelve hijo mío, estoy en búsqueda de ti. Es como cuando dice también la parábola de la oveja perdida, que dejó él las 99 ovejas y se fue en busca de esa única oveja que se había extraviado. Y así Dios en este momento está en busca de esas ovejas que están extraviadas, que están apartadas y que no se sienten dignos de volver a los brazos de su padre. Y este es un mensaje para ti. Él te ama. Dios te ama, vuelve al camino del Señor, vuelve a recibir ese abrazo caluroso, vuelve a recibir ese amor incondicional que dio todo por ti, dio a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y qué lindo es que tú puedas volver a sentir ese amor que te perdona, ese amor que te da paz, ese amor que te limpia, que te restaura, que te transforma y te da esa completa libertad y la felicidad que nada de este mundo la puede dar. No hay una alternativa al amor de Cristo. No lo podemos buscar en ningún ser, una estatua, ninguna persona, ningún psiquiatra, teólogo. Nadie te puede dar el amor que te puede dar Dios. Búscalo, recíbelo, vívelo, acéptalo y cree en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y ese amor te va a llevar a ti a la plenitud. El gozo, la paz Muchos hoy en día Por falta de amor No tienen paz Por falta de amor de Dios No tienen seguridad Por falta del amor de Dios No tienen la provisión que tanto necesitan Este mundo pronto se acabará Cristo viene pronto Recibe el amor y el perdón Que Cristo te ofrece hoy Dios te está esperando Que abras tu corazón Que abras tu alma y dejes que el Señor te abrace y te ame para siempre. Se pagó un precio por ti, por amor. Y ese amor quiere hoy salvar tu vida. Tú vales la sangre de Cristo. Tú eres valioso para Dios. Él te ama y quizá tú te sientes con un poco de, de temor de acercarte a Dios y decir, es que cuando yo me encuentre en una mejor condición, cuando yo ya arregle mi vida, pues me voy a acercar a Dios, voy a volver a leer su palabra, voy a volver a un lugar a congregarme. Pero sabes que dijo Jesús que él vino por los enfermos, no por los que se creen sanos. Él vino a buscar a aquellas personas débiles, a aquellas personas que estaban quebrantadas lastimadas. exactamente, quebrantadas de corazón, lastimadas, heridas, maltratadas, dolidas por el mismo pecado yo porque el pecado a todos nos hace trizas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido ese amor, esa restauración de Dios en esos momentos donde estábamos allí, que creíamos que estábamos en el lodo más profundo, pero allí vimos la mano de Dios extenderse y sacarnos de ese foso tan profundo en el que nos encontrábamos. Así que hoy recibe ese amor de Cristo. Entrégale tu vida a Él y deja que Él te ame, que Él te abrace, que Él te limpie que te llene de su precioso Espíritu Santo. Este es tu llamado. Este es tu momento de recibir ese amor incondicional. Recíbelo, Abre tu corazón. Habla con Dios. Confiésale. Y dígale, te necesito Señor. Necesito ese amor. Porque me siento por morir. ¿Quieres la vida? Deja la vergüenza. No dejes que la vergüenza te aparte del amor de tu Padre Dios. Él te está esperando. Así es, este es el día y dice la palabra de Dios que Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quizá en algún tiempo viviste para agradar a Dios, le servías a Dios, pero te has alejado y ahora crees que no eres digno, ahora crees que todavía hay tiempo, que hay oportunidad, pero Dios hoy te dice vuélvete a mí, deja tu conducta de pecado, arrepiéntete de tu mal camino y recibe el amor que solo yo te puedo dar, eso dice Dios. Solo hay un amor que Cristo nos puede dar, solo hay un perdón y una salvación. El amor que, que sobrepasa todo el entendimiento, que no hay manera ni de explicarlo, ni lo merecemos, Jessen. Total. Pero Dios, por amor a la humanidad, entregó su único Hijo para que tú y yo tengamos paz, libertad, salvación y la plenitud del Espíritu Santo. O sea, un paquete completo a través del amor profundo que dios tiene para nosotros dice la palabra de dios por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios todos absolutamente todos hemos pecado delante de dios pero él dice que por fe es que nosotros podemos recibir ese perdón y esa misericordia no es por obras para que nadie se gloríe es solamente por fe y allí esa fe que eh, eh, sentimos y, y, y esa creencia en el Dios Todopoderoso que nos da su perdón, nos da su amor, es lo que nos hace que volvamos a una nueva vida en Cristo Jesús, que tengamos un nuevo nacimiento y empecemos a caminar acorde a la voluntad del Padre y acorde a los frutos que debemos dar, frutos dignos de arrepentimiento. Es un, una vida que tenemos y podemos experimentar aquí y ahora. No dejar pasar más días, no dejar pasar más tiempo. Es momento de arrepentirnos, de volver nuestro corazón a Dios y empezar a caminar en esa verdad gloriosa que es la palabra de Dios, dirigidos por su Espíritu Santo. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores, todos no, no somos dignos de la gracia que el Señor nos ofrece, pero por ese amor profundo, ilimitado, sin, sin pedir en cuenta nada de nosotros, no nos, pide, no nos pide a nosotros nada, no tenemos que pagar por ello, solamente y simplemente rendirnos, rendirnos y creerle a Dios, y aceptar ese amor, Jessen. Te invitamos a que hagas esta oración y entregues tu corazón a Cristo, dile Señor Jesucristo, te entrego mi corazón, me rindo a ti, Reconozco que he pecado, que he fallado. Reconozco que me he alejado de ti, Señor. Pero hoy con todo mi corazón me vuelvo a ti. Y recibo tu amor, recibo tu perdón, recibo tu gracia, tu misericordia. Y quiero que tú, Señor, inscribas mi nombre en el libro de la vida. Para cuando tú me llames, yo pueda responderte. Permite que tu Espíritu Santo venga a morar en mí. Haz de mí una nueva criatura. Haz que yo nazca de agua y de espíritu, Señor, porque yo creo en ti. Yo quiero tener una nueva vida contigo, Jesús. Te rindo mi vida, te entrego mi corazón y me arrepiento de todos mis pecados y rebeliones. Te he fallado, Jesús, pero hoy me rindo a tus pies y te entrego mi corazón para que tú seas el dueño, mi Señor y mi Salvador. Si tú has hecho esta oración, Jesucristo, ha ¡ah! empezado a obrar de nuevo en ti, un nuevo cambio, una nueva vida, transformación, vida eterna, salvación, perdón, liberación. Continúa en la palabra de Dios. Te invitamos además para que te unas a nuestra comunidad en Facebook Daily Life Ministries. También lo puedes hacer en nuestro canal de YouTube, suscribirte y encuentras diverso contenido que te ayudará para tu crecimiento espiritual, para que te prepares en Cristo para el momento que Él venga, tú puedas partir con Él. Amén. Dios te bendiga y te vemos en la próxima. De Hasta pronto.